la decisión ya de la familia para empezar a grabar se tardó mucho ¿O fue una transición de meses de días o una decisión de repente ya contundente en el momento ya con la música yo dije, hay que ser realistas, yo no me puedo ir por otro género, yo amo la música, sea cual sea, pero si vamos a hablar de cómo me voy a ganar la vida, debe ser por la popular, uh -huh. aprovechando todo el camino recorrido y pues transitado por mis padres. Entonces ahí yo hablo con mi madre, hablo con mi tía Arelis, la cual me ha apoyado muchísimo, Arelis Senado pues significa grandes logros, apoyo, amor en mi carrera y, y en mi vida eh, entonces hablo con ellas les digo bueno yo quiero ser cantante y me apoyan totalmente eh, eso es en sí literalmente meses al siguiente año me mandan para medellín mi mamá me cogió una maletica bueno mi hija <risa> y yo feliz porque pues me están apoyando en lo que quería hacer eh, fui sufrí con mi mierda como dicen mm -hmm. <risa> Y, y bueno, saqué mi cartoncito, el conocimiento, eh, y ya dijeron, bueno, vamos a grabar. Qué bueno, sí, qué sí. bueno. De esas canciones de su señor padre, que le gustaría de, de repente más adelante en homenaje, eh, ¿cuál le gustaría tener en cuenta para, para grabarla? Eh, ese homenaje fue el que le hice ahora último. Eh, el último lanzamiento fue un álbum completo que se llama Siguiendo Sus Pasos. Ahí justamente es cuando te digo que uní unas canciones que ya han escuchado en su voz como Se o Se Gana, Lo que Nunca Te Dirán, Así Es La Vida, y otras que no son tan conocidas, pero pues que a mí me fascinaban de él, y ya otras inéditas, pero principalmente era como para hacerle ese homenaje a mi papi. Aún así, yo eh, pienso seguir grabando otras canciones de él, como para no olvidar esa parte, y que es lo más importante para mí, en mi carrera, que es mi papi. Claro que sí. En sus presentaciones artísticas, naturalmente, tienen dobles, varios formatos. Uh -huh. Digamos, los más conocidos son con pistas o con agrupaciones. ¿Le heredó su papá la agrupación de músicos físicos para que la acompañaran? ¿Y, y si de repente se sintió cobijada por ellos? ¿O qué pudo haber pasado? Mira que en mis primeras presentaciones uh -huh. estuve con una agrupación con varios de sus músicos. Sí. Eh, con el mismo director, era el mismo acordeonista, requinto, pianista, eh, y, y realmente yo los veía y era como, como tan nostálgico, que eran como que, ah listo, se sabían perfectamente obviamente las canciones, y yo como qué lindo, cambiemos de tono, y como sentir ese apoyo, ese, esa paciencia, porque pues no es lo mismo un hombre de tanto recorrido como lo tenía mi padre a una niña que apenas está iniciando, entonces sí me sentí con mucho apoyo por parte de los músicos, eh, ahora lastimosamente no sigo con ellos porque pues tú sabes que ahora la cosa es camellar, eh, y optamos por un grupo mucho más pequeño okay. <ríe> que es bastante alternativo porque todos son rockeros Anda. <ríe> eh, y estos cinco muchachos hacen maravillas la verdad, el bajista es increíble, es productor entonces todo lo hace desde el iPad ya tiene todo listo y eso sí, yo confío plenamente en ellos <ríe> muy bien su señora madre acompañaba a, a su papá no... no, no... No tengo muy claro cuál era el papel de ella dentro de la agrupación de Jorge Luis Ortúa, pero sé que siempre lo acompañaba por donde quiera que fuera. Eh, eh, le, le, le, ¿Le tocó convertirse en manager suyo, su mamá, <ríe> prácticamente por protegerla, naturalmente por ser su hija, y aprender un poquito más de este oficio? ¿Qué han hablado de ese tema? No, mi madre, más que la agrupación, mi madre era... Como la dueña de un producto, directora, todo. Papi decía algo muy sabio y era que su esposa era de sus manos y sus pies. Sí. Sí, y no, esta mujer ahí donde la ve, ellos formaron esa carrera básicamente desde cero. Lo acompañó desde que cantaba en Fuentes de Soda uh -huh. y aprendieron en la universidad de la vida. Mi madre ya lleva más de 30 años de experiencia como manager Ahora es jefe de prensa, sigue conmigo como manager. Entonces, su papel en la agrupación era dirigir la agrupación, dirigir al cantante, que el cantante note no las cosas, que el cantante cante bien. O sea, era como que pendiente de todo. Y eso sí, yo, yo no sé qué haría sin ella, porque ella es la que me maneja, vaya, pare, siga, devuélvase y, <ríe> y todo lo hace <ríe> ella realmente. Y creo que hasta modelo de uno de sus videos fue ella. Sí, de varios videos. Ah, de varios. Sí, qué la bien. inspiración para muchas canciones. Ay, ah, ahí donde la ve, sí. me tomas o me dejas, Ajá. se la hicieron a ella. Anda. Ahí donde la ve. ¿Cómo dice esa canción? Me tomas, me dejas como si fuera tan poquito que es la canción que interpreta el maestro Posada. Eh, entonces, no, ahí la número uno tiene muchas cosas encima, de las cuales no se sabe mucho, pero está presente. La número uno, qué canción. Es una de las más exitosas de su sí. señor padre. Y, y me contaba él en la entrevista, bueno, nos contaba para, hacer, para no hablar en, en singular, sino en plural, para todos nuestros amables cibernautas, que le hacían repetir varias de sus éxitos y que por cada parte que él iba en los pueblos o en los municipios o en los departamentos tenían su canción preferida. Uh -huh. Él me decía, en Cali hay una canción preferida, en Tuluá hay otra, en Palmira hay otra, en Pereira hay otra. Sí, y me he dado cuenta de eso justamente cuando hoy visito. Entonces, unos no conocen tanto la número uno. En cambio en Cali, ¡ay, sí, la número uno, la número uno! Pero... Eh, no me acuerdo si era en Tuluá, es lo que nunca te dirán. Eso es que bueno. Entonces, sí, realmente pasa eso en el Valle y en el Cauca y hasta Nariño. En Nariño no sabía que querían tanto a mi padre hasta que fui y yo, wow. <risa> era famoso aquí demasiado y por lo mismo me acogieron de una manera espectacular. <risa>